Las constantes alzas de los precios de los combustibles que impone cada fin de semana industria y comercio, tiene desorientado al sector transporte, que asegura no aguantar más. Así lo expresó este jueves el presidente de la Federación de los Trabajadores de Transporte Público Cibao Central, Cristino Rodríguez. Los combustibles nos están llevando a una situación difícil, principalmente diga que hay un aumento de un impuesto secreto que pusieron de 1,14, de 14 pesos con, eh, con 50 centavos que recibieron, que no fue aprobado por el Congreso. Eh, nosotros estamos atacando esa parte, pero estamos primero esperando eh, cuál va a ser la salida que van a tener los técnicos, pero esto no se para. Además, nosotros aprovecho la ocasión para eh, decirle a los transportistas de la provincia de Duarte que se rumora, eh, porque no tengo el documento, de que ya la, la señora Francesca, autorizó una ruta de Samaná, Nagua, San Francisco, La Vega, Santiago. O sea, un corredor por encima de todos los corredores, de todos los vehículos que hay en ese corredor. Eso va a traer como consecuencia alguna protesta, esperamos de que no nos dejen llegar a estar la protesta y que nosotros nos edifiquen de ella.